Hola, un saludo para todos los seguidores del punto Deportivo y de Cuba Debate TV. Hoy tengo el placer de volver a hablar en esta emisión sobre el Mundial de Fútbol de Qatar y me acompaña nuevamente Joan Luis Piedra, comentarista de la radio y la televisión cubanas. Bueno, eh, Piedra, te propongo eh, comenzar por eh, comentar brevemente estos partidos de la mañana que también depararon sorpresa. Corea del Sur, en este caso que superó dos goles por uno a Portugal. ¿Quién iba a decir eso? A Portugal, de todos modos, Portugal sigue siendo el líder y el primero clasificado de su grupo, pero no lució tan bien y esto, por supuesto, va a sembrar las alarmas en el Portugal de Cristiano Ronaldo. Sí, claro, el problema es que Portugal quería buscar la manera de ser perfecto, tener nueve puntos que hasta ahora nadie lo ha logrado. Esperemos que si, si puede lograr sol solamente Brasil, pero es que Corea, sabemos que los equipos, los equipos asiáticos son. han ganado muchísimo. Sí, han ganado muchísimo y son muy eh, aguerridos, saben, tácticamente están bien definidos, tienen todas sus líneas definidas. Y además, Corea tiene un jugador que es Jumilson, que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, del Toledan. Eh, logró hacer una carrera de más de, de 70 metros, llegar hacia el gol del área con casi 5 o 6 rivales encima, dio el pase a gol y bueno, le dio la clasificación a Corea y se queda en este grupo Uruguay Uruguay que se quedó, aunque ganó en este ganó, caso a ganó su partido, dos goles Doble de, de, de, de, de Arrascaeta que creo que se demoró muchísimo en Alonso el director de, de Uruguay en colocarlo como titular, sabíamos que es un jugador diferente, que lo podía hacer bueno, ganó Uruguay y es increíble De todas maneras que no le basta por el sistema de puntos Sí, ¿no? claro, porque ellos terminan con los mismos puntos Con cuatro puntos al igual que Corea Pero Corea anotó tres goles a, en su, a, ver, a, a favor y Solamente dos Uruguay Ellos terminan con la misma cantidad de goles entonces a favor el Corea gol a favor en contra Favor en contra fue cero los De los dos fueron cero Cuando vamos al segundo capítulo Que son los goles marcados Entonces tres goles para Ecuador Tres goles para Corea Y solamente dos goles para Uruguay, entonces lamentablemente se queda una generación de futbolistas fuera del mundial, la última vez que pueden estar en el mundial, Luis Suárez, Diego Godín, el propio Fernando Muslera que no ha sido eh, habitual en este mundial, pero que es el portero y el jugador uruguayo con más partidos en la historia de los mundiales y es lamentable que se despide, una generación que logró ser semifinalista en el 2010, que logró una Copa América en el 2011 que se vaya, y además, a una selección latinoamericana que tiene muchos seguidores. Así mismo, y fue la primera ganadora de un mundial sí. en el año 1930. Eh, era favorita conjuntamente sí, con, claro, Portugal, con Portugal, que, es que eran favorita. los dos equipos más fuertes de este grupo, eh, de todos modos no, este grupo H, Pero, sí. por supuesto, que las sorpresas han redondado el mundial y quiero referirme al grupo E, con esa eliminación de Alemania Que por segundo mundial consecutivo Cae en la fase del grupo Tras esa actuación, digamos, en el 2014 Cuando la tetracampeona se había subido A lo más alto del podio Alemania, todo el mundo está hablando de esa polémica Jugada del partido de ayer Entre Japón y España sí, Pero esta Alemania ya no dependía claro, de él. Necesitaba no. una victoria de España, un empate Y no lo logra así no se puede avanzar no. Uno tiene que avanzar por méritos propios De todos modos, comentemos esa jugada Primero el árbitro o sea, la no prueba de la jugada de Greta, eh, pero después el VAR sí dijo claro. que era un golpe. A ver, estas pelotas... Cayó alrededor del minuto 51 sí, más o menos. Sí, estas pelotas tienen eh, un sensor, que incluso antes de cada partido se conectan a la corriente para darle carga a ese, a ese eh, sensor. Y lo hizo cuando van ya al bar el sensor te dice que 1,88 centímetros... Del diámetro de la pelota, es decir, la pelota no toca la raya, pero la circunferencia de, de la pelota sí estaba paralela con la raya, y entonces es lo que hace validar el juego. Podemos decir, sí, el bar en ocasiones es bueno, en otras. Pero también con Francia y con Túnez, ¿eh? por sí, ejemplo, claro. que Francia tenía la oportunidad de empatar y no, y no sé, de todas un, maneras, un seis, Francia, un, un, sigue siendo el líder de ese grupo. Un González milimétrico, Ajá. pero es que. Eh, por lo menos a mí, eh, a este nivel tanta, no debería pasar. tanta tecnología lo que hace es eh, mandar el propio fútbol, incluso los comentaristas tienen que cantar el gol y después van al bar y entonces no en es gol, yo, yo creo que le, le quita esa euforia del gol, esa euforia de la jugada, eh, ¿sí? tal vez para, para los outside, pero es que se han visto milimétricos que el delantero no tiene, no es ventaja ese no es ventaja por respecto al defensa pero bueno, hay que adaptarnos a los tiempos estamos en el siglo XXI y va a seguir la tecnología mandando en el fútbol, de eso no tengo duda pero ocasiones te hace pensar en pero bueno, si es un deporte de humanos si, si lo, lo pita un humano es decir, lo dirige un humano que es el, el árbitro, está bien que, que le hagan algunas sugerencias de bar pero no no así, así. y entonces queda eh, Alemania ahora mismo eliminada las crónicas han no, incluido con esto que ha pasado a este, eh, en este grupo, la selección teutona en este grupo la sorpresa fue Japón fue Japón que le gana a España y a Alemania hay que ver una selección asiática en la historia que le gana a dos campeones del mundo estamos hablando de Alemania que ha ganado cuatro veces la Copa del Mundo y España que gana la ganó uno. El ellos peste con Costa Rica y llegan con la posibilidad de un empate de clasificar a, con España o una victoria. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Ahora en perdiendo, sucedió lo mismo en Corea. Ahora en perdiendo, estaban eliminados, pero dieron un vuelto en marcado. Así mismo, y ahora España es el otro clasificado por ese grupo. Sí, España que. es... Mucho se especula de que si sí, el resultado ellos querían perder Pero bueno, sabemos que en un mundial... Se ha dicho eso, que estaba ¿Sí? un poco conveniente. no Pero es que en un mundial usted para ganar tiene que, que vencer a todos sus rivales Y sí, se quitó de arriba en un cruce de Croacia en un octavo final presumiblemente a Brasil en unos cuartos de final Pero es que va por una de donde va a jugar con Marruecos Que se ha visto muy bien, que es el otro sorpresa es la otra sorpresa del grupo F Digamos que Marruecos por segundo estaba revisando las estadísticas y no iba a octavos de final desde el año 1986. Ahora lo repite sí. con esa victoria de dos goles por uno Qué ante Canadá. Canadá que se fue eh, con tres derrotas, sin puntos. Sin puntos. Pero bueno, eh, Marruecos lo, eh, lo superó. Y Bélgica, Croacia que le no. ganó también sin anotar puntos a Bélgica. ¿Cómo viste ese juego de Bélgica? Yo creo que en la final, en los últimos compases, fue quizás cuando remetieron, pero le faltó muchísima precisión. Tenían que haber despertado antes. Para muchos, Bélgica era de los favoritos para avanzar, para estar incluso en las semifinales. Una generación que ya podemos decirle que es una generación perdida, aunque todavía para muchos no va a ser el último mundial, porque solamente tienen 30, 31 años, sabemos que en el fútbol eso es normal. ¿no? Se está jugando hasta con 35, 36 años. Pero ya el de no es el mismo, eh, Kevin Debrin no hizo mu mucho en esta Copa del Mundo. Lucas Gustavo lesionado. Eh, Hazard, los dos Hazard, tanto Eden como Torgan, tampoco. Y usted no puede perder porque esta generación de Bélgica, ellos no saben cuándo le vuelva a repetir una generación dorada como esta. Y no se pueden dar el lujo de quedar en fase de grupos. No se, pueden, no se pueden dar el lujo. Ahora mismo, los, mar, eh, los clasificados: Marruecos y Croacia. Croacia irá contra Japón en el octavo de final sí, claro. y Marruecos contra España. contra España aquí todos sabemos la historia de, no de las selecciones sino de los países y de Marruecos España, y que de España muchísima historia. que tiene muchísima historia y esto puede ser un incentivo para los marroquíes de ir a buscar la, la victoria y bueno, demostrar que también su fútbol eh, bueno, muchos marroquíes se forman en las canteras de, de España eso, por eso lo digo. el equipo de Marruecos usted puede pensar que no tiene para ganar la España, pero cuando vemos a Inel City, a Chies, a Hakimi son jugadores excepcionales. Fíjense. Marruecos tiene jugadores para, tal vez no ganar a España, porque ya eso sería lanzarnos a la piscina demasiado, pero sí para sacar un susto. Así mismo veremos cómo les va en esta próxima fase del Mundial. Y te quería preguntar, no fue una sorpresa, pero vale la pena analizar el grupo C, Argentina. ¿Cómo lo viste en ese partido contra Polonia, que supera dos goles por eso prácticamente Lewandowski? No se, no se pudo sentir en ese torneo lo que habla del buen fútbol que ahora mismo están jugando los argentinos. Y quiero que me hables de México, que no accede. Eh, México que siempre tenía esa tradición de llegar al yeah. final, pero por tarjetas tenía los mismos puntos, los mismos goles que Colonia no avanza. Entonces, primero Argentina, segunda Colonia en este grupo C. Sí, Argentina abrió perdiendo el primer partido con la selección de Arabia Saudita. Arabia es un poco más de... Más, eh, o sea, de las selecciones era la, la sí, menos la favorita. favorita en cambio le hizo resistencia a Argentina, Argentina, lo que habla que ahora Argentina, a medida que ha pasado en la competencia, quizás se ha ajustado. Sí, más claro, en claro. Ritmo. Argentina llevaba con 36 partidos sin perder de manera consecutiva. Yo creo que fue un gol para tiempo, se pudieron reponer, vencieron a México con un partido igual, un golazo de Messi y después de otro golazo de Enzo Fernández para, para manejar el partido y contra bolonia fueron superior desde el minuto 1 hasta el 90. E incluso Messi fue un penal sí, que, que hay un penal que, que eh. como en otras ocasiones otro equipo argentino se hubiese diezmado, pero este equipo tiene jugadores jóvenes talentosos, Julián Álvarez eh, que anotó el segundo gol y eso Fernández, que fue quien lo asistió, viene juntos desde que tienen ocho años en la cantera de River Plate, Son del pueblo Núñez, que es desde afuera de Buenos Aires, y desde pequeño vienen jugando fútbol juntos. Y a eso usted le suma a Alistair, que fue quien marcó el primer gol, que juega en el Brighton, Quizás no es tan mencionado porque ese equipo no es de lo mejor que hay en la breve, pero sí si tiene talento y son jugadores jóvenes que están aportando a esa selección y ya Messi no es esa. Quizás esa gran figura, ese gran goleador. Y lo, 25 años ya, claro. por supuesto que pasa factura en el terreno. Y lo, y que, y lo que está haciendo es buscando dar los pases que al final terminan en la Argentina O, que puede avanzar sí. muchísimo. Y se están tomando una semifinal entre Brasil y Argentina que va a sacar chicos. Así mismo. Bueno, eh, muy rápido. Creo que ya hemos abordado eh, sí. fundamentalmente las sorpresas, porque en el grupo A, eh, Países Bajos siempre no, claro, ha sido. No, claro, no, era el favorito. Ecuador creo que pudo haber avanzado un poco más bien, eso fue una eliminación que no pudieron porque no pudieron, pero bien. Ya, Qatar, por supuesto, también. No, no, claro. eh, o sea, en el grupo A se han cumplido nuestros pronósticos eh, precompetencia, Países Bajos y Senegal aún sí eh, manejan lo que habíamos claro, mucho, avanzado. El grupo B creo que también. Inglaterra y Estados Unidos sí, estaban sí, claros sí, sí, desde el sí, principio lo habíamos dicho lo habíamos, lo habíamos dicho momento, que momento. tenían muchísimas posibilidades para avanzar y esto lo demostró Inglaterra en, ese, en esa goleada que le dio tres por cero en este caso a, a Gales sí, claro, y claro. Estados Unidos superó un poco más apretado uno por cero Irán pero sí, se ha visto bueno, con muchísimo era, fútbol y una difícil. selección bastante, bastante renovada era. Entonces te propongo ya hablar de algunos pareos que están planteados, bueno estamos en pensa a las 2 de la tarde, va eh, todavía está cerrando esta fase del grupo, un importante partido, Camerún-Brasil, igual que Serbia-Suiza. ¿vale? Aquí si Serbia gana, avanza, si Suiza empata o gana avanzaría, Brasil debe ser el primer lugar aquí, el Brasil debe ir con Corea, y Portugal con pues, el que gane entre entre Suiza y Serbia. Ya digo, si empata a Suiza, avanza a Suiza. Si, si empata o gana Suiza, avanza. Si gana Serbia, avanza Serbia. Pero bueno, la historia de Brasil creo que es la, la más clara. Sí, plástica. yo creo que sí, yo creo que sí. Si lo puede, le voy a hablar a Camerugos, Camerugos es un tipo bien complicado, pero reiteramos que hay muchas posibilidades de que Brasil termine invicto, aunque hoy rotó o titea a sus jugadores pero es una selección bien, bien buena. Aquí tengo algunos pareos, octavos de final, Países bajo Estados Unidos, esto va a ser mañana a partir de las 10, eh, Argentina, Australia, sí. veremos que esto es un importante partido que por supuesto toda la afición al vice-celeste estará esperando, Japón, Croacia, ya lo habíamos hablado el domingo, hay otros encuentros, Francia, Polonia, Francia, sí. que como sabemos es... Ahora mismo el, el actual campeón sigue de líder sí, en su grupo es. a pesar de esa derrota ante Túnez en su última presentación, Inglaterra, Senegal y habíamos hablado ya de Marruecos España. Sí. Estos partidos van a estar aconteciendo el domingo y por supuesto que sobre todo lo que acontece en la Copa del Mundo vamos a estar eh, dándole seguimiento en Cuba Debate. Pero uh -huh. ahora te propongo ir del más universal de los deportes al deporte de las multitudes, por supuesto, y darnos un salto a la pasión nacional. ¿Qué? siguen sí, siendo pasión sí, nacional, claro. aunque ahora todas las vistas estén volcadas en el Mundial de Qatar Vamos a comentar sobre la Liga Élite, ya han transcurrido sí. muchísimos partidos, los agricultores, los discípulos de Carlos Martí, siguen siendo los líderes. De la tabla de posiciones se han mantenido muy, muy estables, un equipo que ahora mismo supera las 20 victorias, tiene 22 y 9, vamos a hacer un repaso a la tabla. En este caso, el segundo central, el 16 y 6, los muchachos del Matancero Armando Ferrer, tercero, los Tabacaleros, que ta, ta, sí, pero, están ganando un poco, pero, pero han avanzado y ha Alexander Uchiola con 15 y 6. Se pensaba que iba a ser el equipo más débil de esta, esta contienda, casi todos los analistas lo decían. Área, sí, bueno, pero, ha sido diferente y no, al, Alexander, Alexander, como su padre, tiene un El, a el a, ganador. A, o, o, el ángel ganador, pero me llama la atención que Ganaderos empezó con muchísimo ímpetu, incluso claro. estaba en segundo, la tabla de posiciones ahora está en cuarto, bastante rezagado con 14 y 6. Mismo de, eh, balance, digamos que de de tos tos, de tos, de y el y el sotanero la tabla de posiciones portuario. Algo ha sido 12 y 20, sí. En estos últimos eh, partidos ha podido sumar victoria, pero ya creo que es bastante difícil para los discípulos de Michelle González. ¿Qué te ha parecido hasta ahora mismo la Liga Elite cuando ya resta quizás eh, menos un tercio para sí. que concluir? A ver, con todos lo, los inconvenientes que tuvo al inicio, que todos sabemos los inconvenientes del atraso, la no llegada de los uniformes, uniforme, pero yo creo que se logró el objetivo. Yo creo que se logra el objetivo porque concentras a la calidad de la serie nacional, porque están dando juegos buenos, buenos, la mayoría, con pocas carreras. Lo, lo hemos dicho en las conferencias de prensa, nos lo han explicado las autoridades del béisbol, que los índices de cocheo no, de defensa de ofensiva es están superiores en muchos casos que algunas ligas de invierno, o sea, si circuitos sí, sí, profesionales claro. que área no han ellos su sí, calidad claro, claro. como de República Dominicana y Venezuela, incluso mayores, la defensa buenísima. Se o sea prácticamente casi 980 una defensa que puede ser incluso sí, de grandes, grandes liga ¿no? y además eh, lo que sucede yo, yo creo que todavía el la público, visión, esa visión, es, es el primer torneo yo creo que eso es normal no se ha creado quizás eh, o sea, ese sentimiento de identificación claro, claro. porque son varias es, es una distribución geográfica un poco diferente ¿entiendes? no y que es la primera edición eh, yo estoy convencido que cuando vayan los playoffs se lo va a llenar igual a los estadios y ya para la segunda liga que Yo pienso que se debe mantener el mismo formato, incluso con los mismos nombres, para que ya la afición se vaya adaptando a. Que sea una a esto. tradición. Pero yo creo que para mí ha sido un éxito, ya digo, en lo competitivo. Estoy hablando de lo competitivo, para mí ha sido un éxito. Porque es que se cumple el objetivo: el objetivo principal. Concentrar la calidad de, las series nacionales. de la serie nacional. Siempre y... hemos soñado con un torneo que elevara la claro. calidad de la serie nacional. Lo hizo en su momento la serie selectiva, quizás claro. el, el principal referente aquí. Pero. Para muchos especialistas y nosotros sí, lo consideramos que sí, también, que, sí. que ha estado en todos los, ah, todos los hoteles, en todos las figuras jóvenes se han destacado también. Claro, y además hay veteranos, en esta liga se de la ley, Daniel Castro va a quedar en la historia que con el jugador cubano con más indiscutible. Con más hits. Y en la jornada de ayer llegó a un hit. El pinareño, Rey, Rey, Rey de León. existe, y son, son cifras que, que van a quedar para la historia. Y ya digo, si vamos a los juegos de los partidos, si vamos a analizar los acámites, como tú decías, el objetivo cumplido. Ah, que se puede mejorar. Sí, claro, no. Todo es mejorable. Todo es mejorable. Pero estoy convencido que a medida que pasa el tiempo, se va la afición a adaptar a este torneo. Porque es que se, se había pedido jugar pelota el año entero. Una liga superior. Y se ha cumplido. Solo falta que se adapte. Esto, las personas, sabemos que el ser humano es a los cambios, es un poco reaccionario. No, no le gustan mucho los cambios. Pero sabemos que se va a adaptar porque al final o son sea, los mismos peloteros que juegan en la serie nacional, ya con un nivel mayor. Y reitero, el objetivo de la serie se lo creó. No, y que ahora están jugando, o sea, se han jugado más. Claro, 50 un juegos. Que, no sé, 50 juegos en la etapa clasificatoria. Ajá. Y después el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, una serie de 7 a cuatro y después el campeón. Y ese campeón va a la serie del Cali. ¿Qué es el principal incentivo que hay ahora mismo claro. en este torneo? Vamos a repasar los parejos de mañana, por supuesto, hoy es día de descanso, mañana a partir de las 10. En el estadio latinoamericano, por ejemplo, se van a estar viendo las caras portuarios y ganaderos. Los centrales y agricultores se van a enfrentar en el 5 de septiembre, mientras que tabacaleros y cafetaleros van a verse las caras en el estadio, 26 de julio. Esto es algo que, que ha tenido, por ejemplo, el en tabacaleros que normalmente... Eh, sucede, puede ser incluso el Capitán San Luz, el 27, claro, mes, pero hay diferentes parques claro. y eso también por pues, supuesto que trae como una mayor familiarización dentro, de, dentro claro. de los jugadores de la serie y felicitar a los gobiernos de Pinal del Río y de Artemisa y de la isla también que ha cogido sí, pero, la isla ha cogido, sí, eh, las ausencias de Pinal de Río por pero, todo esto de, del huracán pero lo digo porque eh, sabemos que los, los estadios sufrieron mucho eh, yo, soy, yo soy de Artemisa y, y estuve ahí en el ciclón estuvo ahí reportando y, y yo pensé que no se podía jugar. Pero... Y el capitán San Luis, que yo soy de Pinal de Río, incluso se cayó una torre y las torres eh. precipitaron encima de, un, de las dos pizarras, de, incluso de la, la pizarra de, la de la vital, que cosa. solamente llevaba un año montada, además de eh, tener la colchonería totalmente afectada, las aulas de bateo. Ajá, no, no, allá no, se Y o sea, así. Ha sido un esfuerzo grandísimo parte ah, de estos jóvenes. Sí, sí. Y la isla ha cogido varios sí, partidos. También, la exacto, no, la isla Se hizo el entrenamiento allá de la, calero. La isla está acostumbrada a hacer un buen para, para no solo para la brota, sino para, para cualquier tipo de torneo. Bueno, muchísimas gracias jean Luis Piedra, te veremos sí. en el próximo... <ríe> En eh, misiones aquí en Cuba de Bate, también, todo lo que estás haciendo ahora mismo en, en TDF Verde y también desde Verde te felicitamos sí, desde aquí. Por supuesto, en próximos espacios volveremos a hablar de deportes aquí en Cuba de Bate. Te veo